Vida y estilo saludable, presenta Cómo aclarar las axilas oscuras Muchas personas, tienen el problema de tener las axilas oscuras que no se ven muy bien Una coloración oscura de la piel en el área de la axila no suele ser algo malo Pero usted puede aclarar ese color oscuro de sus axilas con algunos remedios caseros simples, rápida y efectivamente Las causas principales de las axilas oscuras son Afeitarse el uso regular de cremas depilatorias. Sudoración excesiva. Ventilación deficiente de las axilas. Acumulación de células muertas de la piel. El uso de desodorantes y antitranspirantes que contengan alcohol. Por favor, tenga en cuenta, algunas veces una cierta enfermedad puede ser la causa de las axilas oscuras. Se trata de la ecantosis pigmentaria, que a menudo se asocia con la resistencia a la insulina, la obesidad, los trastornos hormonales, ciertos medicamentos y el cáncer. Veamos ahora los mejores remedios caseros para aclarar las axilas oscuras. 1. Papas. Las papas tienen un buen efecto blanqueador debido a su propiedad ligeramente ácida. A diferencia de los agentes blanqueadores fuertes, no causan irritación de la piel. Use una de estas opciones dos veces al día para obtener buenos y rápidos resultados. Frote una rebanada fina de papa en sus axilas. O bien, rayar la pata y aplicar el zumo en la zona afectada, dejar secar de 15 a 20 minutos y enjuagar con agua tibia. 2. Pepino. Al igual que las papas, los pepinos también tienen propiedades blanqueadoras naturales y pueden aclarar las axilas oscuras. Solo frote una fina rebanada de pepino en sus axilas. O, raye el pepino y aplique el jugo en las axilas. Aplique una o dos veces al día hasta que esté satisfecho con los resultados. Otra opción es exprimir el jugo de un pepino, y mezclarlo con un poco de polvo de cúrcuma y jugo de limón. Aplique esta pasta en las axilas. Dejar actuar durante 30 minutos y luego lave con agua. Para mejores resultados, repita una vez al día o cada dos días. 3. Limón. El limón también tiene propiedades blanqueadoras y tiene un fuerte efecto antibacteriano y desinfectante. Por esta razón, el limón también se puede utilizar para diversos problemas de la piel y también para aclarar las axilas. Sin embargo, como el limón puede resecar su piel, también debe usar un humectante. Para eliminar las células muertas de la piel y aclarar las axilas oscuras, frote una moneda de limón sobre la piel durante unos minutos. Deje el jugo sobre la piel durante unos 10 minutos y luego lave minuciosamente el área afectada. Para un mejor efecto de pelado se puede espolvorear un poco de azúcar en un cuarto de limón y luego usarlo. Esto se debe hacer varias veces a la semana. Otra posibilidad, mezcle un poco de polvo de cúrcuma, miel o yogur natural con un poco de jugo de limón y aplique en las axilas. Deje actuar la mezcla durante unos 10 minutos y luego lave el área afectada. Es mejor aplicar de 3 a 4 veces por semana. 4. Bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio se puede usar para pelar y aclarar las axilas oscuras. Esto le ayudará a eliminar las células muertas de la piel, que también puede ser una de las principales causas del oscurecimiento de las axilas. Además, puede ayudar a eliminar visiblemente los poros grandes de la piel. Mezcle el bicarbonato de sodio y el agua hasta obtener una pasta espesa. Frote las axilas con esta pasta. Lave y limpie el área minuciosamente. Repita este proceso varias veces por semana. Es bueno saberlo, para neutralizar el olor corporal, se puede utilizar un polvo de dos partes iguales de bicarbonato y almidón de maíz. 5. Cáscara de naranja. Las cáscaras de naranja también se pueden utilizar para aclarar las axilas gracias a sus propiedades blanqueadoras y a la capacidad de eliminar las células muertas de la piel. Poner unas cuantas cáscaras de naranja al sol durante unos días hasta que estén completamente secas. Triturar las cáscaras secas hasta que queden en polvo. Mezclar dos cucharaditas de las cáscaras de naranja en polvo con suficiente agua de rosas hasta obtener una pasta espesa. Luego frote cuidadosamente las axilas con la pasta, y déjela actuar de 10 a 15 minutos. Finalmente, enjuague el área con agua fría. Repita este procedimiento de 2 a 3 veces por 6. Aceite de coco. El aceite de coco es otra manera maravillosa de deshacerse de las axilas oscuras. El aceite de coco contiene vitamina E, que puede alcarar las axilas. Al mismo tiempo actúa como un eficaz desodorante natural. Masajear las axilas con aceite de coco. Dejar actuar de 10 a 15 minutos. Luego lávese con un jabón suave y agua tibia. Repita este procedimiento de dos a tres veces al día hasta que logre los resultados deseados. 7. Vinagre. El vinagre también se puede utilizar para aclarar las axilas. Este remedio casero no solo aclarará la piel, sino que también matará los gérmenes y bacterias que se alimentan de células muertas de la piel y causan mal olor en las axilas. 8. Sándalo. El sándalo es otro remedio casero útil para la eliminación de las axilas oscuras debido a sus propiedades de blanqueamiento. El sándalo se puede mezclar con agua de rosas para formar una pasta, que tiene un efecto refrescante y suaviza la piel. El aroma del sándalo también ayuda a eliminar el olor corporal a través de la sudoración excesiva. Mezcle dos cucharadas de polvo de sándalo y dos o tres cucharadas de agua de rosas en una pasta espesa. Aplique la pasta en las axilas. Dejar actuar unos 15 minutos o hasta que se seque. Luego enjuague con agua fría. Si se usa diariamente, este remedio casero aclarará las axilas oscuras en unos pocos días. Bueno, llegamos al final de este video. ¿Te gustó la información que acabo de compartir contigo? ¡Qué bueno! Entonces, te voy a pedir que me apoyes con tres cosas, por favor.